Voy a partir a, a lo Carlos Mendoza. Hola. Hola a todos, bienvenidos a la Repisa, un espacio que tiene mesa gráfica para eh, las recomendaciones que nosotros tres queremos hacerle a ustedes de obras que no pueden faltar en su Repisa. Estamos con Carlos, Carlos. Mendoza. <risa> periodista, youtuber y rostro de mesa gráfica y Camilo Mendoza, <risa> fotógrafo, rostro y youtuber. De mesa gráfica. Entonces, siempre, cada vez que tú lo indicáis, lo, lo tomatecito. Sí, estamos tomando aquí agüita. Yo tomo agüita de manzanilla en mi tazón. ¿Qué tazón? Mi tazón de Superwoman. Saluda. Bueno, yo soy Alfredo Rodríguez y soy una persona muy importante. Y en el capítulo de hoy, eh, vamos a. Partamos, partamos con. Siempre. Al inicio del programa vamos a poner temas relevantes. Relevantes para ustedes en sus casas, frente a sus computadores, escuchándolos. ¡Choc! <risa> tema sí, realeante, bueno, sí, tema realeante. Sí, sí, sí. ¿Y ¿Y es? Como sí como, tenemos una anécdota. el de Luxy. No, sea no es una anécdota. anécdota. O sea, es no una anécdota. gran noticia, es algo importante <risa> es algo importante que ocurre acá. Sí, ah, okay, okay, sí okay, nosotros grabamos... Es que yo soy un... ¿Un qué? Un, eh, un escéptico. Un escéptico, no. por lo que yo no estuve. Mm. Yo no presencié tal... Talento. Bueno, este programa que usted está viendo en este momento y está considerando que es muy genial se graba en las dependencias de Taller Holanda. Ajá, exacto. Taller Holanda... Estamos solo los tres acá. Estamos solo los tres. ¿Cómo definimos <risa> Taller Holanda? Como un centro cultural de los hermanos Rodríguez. Ay, no, pues si tú trabajas acá. No, pero es de ustedes. <risa> yo, yo, soy, yo soy un apéndice. No, me sabía que es un apéndice. Pero... O sea, yo soy un apéndice. <risa> Bueno, y en este lugar pasan cosas sobrenaturales. Sí, yo creo que esa es la razón okay, por sí, la cual sí. Carlos Duesa trabaja acá, ¿o no? Sí. sí, para la, De todas maneras. De, Deeper, de todas maneras. Dipper vino a trabajar con nosotros. Loco. Yo quedé sí, sí, sí, palollo cuando sube esto. Ya, Pero, contémoslo, contémoslo. ¿Pero por qué no estaba ahí presente para verlo? ¿Viste? El destino no <risa> quiere que sepa la verdad es de este mundo. Y de los otros mundos. No. Sí. En este, en este mismo lugar, aquí, donde ustedes se encuentran, observando. Los talleres Holandas. Estábamos en el lanzamiento de Terusica y el Lobo. Sí, preparando sí. el lanzamiento. Sí. Yo Estabas estaba... con Mendoza? Sí, yo estaba trabajando allá atrás, al final, al fondo, y enganchado. No, no, Bueno, Allá tengo mil lugares, mi locación, con, con mi accesorio. <risa> y está, yo estaba ordenando, ordenando cajas porque íbamos a hacer el lanzamiento de Terusica, en fin de ediciones, sí. y estaba el parlante prendido con el que hacemos las. Presentaciones, presentaciones de los libros Checo. que un parlante que compró Miguel Ángel Ferrada para hacer karaoke frente al espejo <risa> y que nosotros se lo pedimos prestado cada vez que queremos lanzar un libro y empezamos a escuchar ruidos. ¿Tú escuchaste los ruidos? Sí, yo lo escuché allá. De hecho, igual en mi oficina donde estaba trabajando yo estaba bien atrás, pues estaba ahí en un patio y después aquí en el, el espacio donde estaba yo y escuché el la la la la. Y dije, la ¿Cómo niño? cómo definirías tú el ruido? Que un canto gregoriano. No, fue, fue un canto. <risa> al... <risa> canto un canto gregoriano. a la vida, un canto al amor. Y fue... No, fue un, un cabrón chico sí. ¿No? que agarra un micrófono que está ahí y es como... La, la, la, la... Es como que prueba uno, un dos, un dos, pero un cabrón chico que va a decir. Chacotean, Chacotean. La chacota, Bueno, resulta que yo soy, <coughs> yo soy muy escéptico respecto a esas cosas. Eh, y soy cobarde. Pero me parecía tan natural lo que estaba pasando, que no me dio miedo, porque nunca pensé que estaba ocurriendo algo sobrenatural. Y, y yo estaba preocupado porque la Verónica, mi hermana, estaba haciendo clase en ese momento, entonces fue como, ¡Ah, hay que callar a ese cabrón chico, porque como dice... Yo lo, yo lo escuché desde allá, se dijo como, un... van a callar al cabrón chico, como... Mi tu, mamá, tu mamá no la voy, no voy a imitar, <ríe> bueno, por respeto a ella, <ríe> <Sí>. <ríe> pero ella excl exclamó a callar sí. a ese niño. En su tono característico <risa> y yo corrí corrí y me encontré con el parlante y está y tú pensabas que realmente había un carro porque, chico, porque una, se venía el lanzamiento era un evento abierto al público Familiar. la puerta al parecer estaba abierta sí, sí, sí entonces sí. era había posible usted? era posible que algún niño y de hecho estaban, estaban esperando a que llegara Andrés que era el autor de eh, cerústica y el lobo y Andrés eh, tiene un niño, un hijo, de 4 años, entonces era muy posible yo, que, yo era pensé cuatro, que era vos, en cualquier momento iba a llegar Domingo, de 4 años, iba a entrar, entonces tú pensaste que era Domingo. Sí, y yo entré y el parlante estaba solo, que eso no hubiera tenido nada de extraño porque alguien exceptivo como, como yo hubiera dicho, el niño se fue. Claro, pero había un niño gritando en el micrófono y estaba el parlante y los dos micrófonos abiertos. Y no era como el sonido de acople, en verdad, era como un... No era un sonido de acople. Era un cántico. Era no era un sonido de acople. Sí. No, y de hecho entonces yo, pensando, pensé pensé como Mendoza. Y separé los micrófonos. Y seguían sonando. Y después dije, ah, es que quizás está muy cerca del muro, y hay algo al otro lado que le hace interferencia, claro. y los alejé del muro. Y seguían sonando. Entonces, muy urgido, todo esto muy rápido, porque estaba mi hermana haciendo clase en la mesa al lado, lo apagué. Ya. Y lo volví a aprender, y el niño seguía gritando. El niño nunca se cayó. Bueno, brigio. Brigió. Y yo llegué media hora después. ¡Media hora después! ¿Por qué? Ahora, yo no sé por qué estamos contando esta historia, pero lo que más me interesa a mí, por lo cual... Yo estoy contando dos historias, no sé por qué ustedes quieren que cuente esta historia <risa> Es porque, tú dijiste que la querías contar Si usted tiene, y esta es como misterio sin resolver Si usted tiene alguna pista que nos pueda ayudar a resolver este <risa> misterio Loco, en verdad mandenos un mail No, no, no, no, no. Sí. ustedes déjenos acá abajo en, en los comentarios, comentarios sí. Ah, historias similares, sí, loco, viper, me, viper. Encanta, sí. me encanta, me encanta <risa> leer esas necesita... historias si usted... Vivieron una experiencia paranormal así, similar Y, y si están viviéndola ahora, invítennos por favor para sí. verlo ¡Invóquennos! Vamos, a... <risa> vamos a ir con ¿Sí? nuestra cámara y vamos a hacer otro programa Que va a ser como cazadores de fantasmas y, y otro ripoff vamos, vamos a flaytear a otro programa Así que por favor, si usted tiene experiencias similares Cuéntenos sí. Para sí. sentirnos acompañados Y si es que ocurre algo extraño en alguno de estos videos ya lo sabes, porque tú ya conoces la verdad. De taller Olanda. estás en la revista. Amigo Camilo, ¿qué nos trajiste estas semanas para que no, es muy feo, lo pongamos en la revista? Para que lo pongamos en la revista. Ya sabía, ya ya vaya. Pero creo que hay que poner en la revista un esencial y un esencial que, hagan que, que, que también me va a servir ¡Oh, qué nacionalista el gallo! Pero, no, pero ¡El hagan, chauvinista! ¡El chauvinista! Me cargué en verdad esa cuestión pero me gusta mucho que, que Daniel Villalobos sea chileno porque también eh, es el autor de este libro que creo que es uno impalpable en la revista, y está en mi repisa y es relativamente nuevo es El Tren Marino se llama y porque me gustó mucho este libro? aparte porque el día en que me lo, en que me lo leí me lo, me lo había comprado en, en, un, en la furia del libro y cuando lo leí fue ese, de esos libros que no me pasaba hace rato que esos que te, los tenías que terminar de un viaje, de un viaje Me empecé a las 8 de la noche y terminé a las 3 de la mañana y fue... Para acá. Fue como rica la experiencia o Esa cuestión de que... A lo más me, me, me, me a una pausa para ir al baño ¿Hacer qué? No sé pero, <risa> pero, si era largo iba con el libro porque me lo tenía <risa> Había que seguir leyendo Pero... <risa> Sí, pero... ¿Por qué hiciste eso? Sí. ¿No? Pero no me limpié con el... ¿Qué les pasa? Yo soy un lector de año asumido, pero me encanta, sí. Y... no, pero es un libro exquisito. Me encantó El Tres Marino yo creo que no lo pasaba también hace rato con un libro, que más encima me mezcló una... ¿De qué se trata? Me mezcló un... varios sentimientos. ¿De qué se trata? De hecho, entra como en la línea de mesa gráfica cuando incluso partimos, porque es la historia de una ilustradora que se relaciona con un libro que está maldito. ¿Qué se relaciona? Se relaciona con un libro, porque al final el libro es una entidad. Que es el libro es muy protagonista también. no Es un libro que, ilustrado por un gallo así de añejo que, que, que, que, que realmente... No se No, no es por pero, pero empiezan a desaparecer niños. Y de alguna manera estos... Uh, sí, empiezan a desaparecer niños. En, el, en el, de por el por el niño tallero. Sí, también, porque sí. estamos muy ad hoc con el terror. Está muy ad hoc sí. todo. Como está también. Ay, es algo es no. y eso la, la embarca en una aventura de saber por qué este libro podría ser el causante de que estén desapareciendo aquellos. y eso la in, in, inevitablemente la va a llevar a relacionarse con una niñita que, quien, quien... ¡Pero va a estar una <traducción risa> buena. ¡Ya va a ser ¿Qué Que está pasando, está ¡No Y bueno, y a ver qué, qué, qué va a pasar, y se van a meter en una aventura que van a ser Mira, de hecho yo creo que este libro tiene como, se debía dos capítulos, o sea, en dos libros, como libro uno, libro dos, digamos, adentro. ¿Cuál es mejor? No, no, ninguno es mejor, porque de hecho como que el uno termina en un cliffhanger, y entonces es como, loco, hay que seguir leyendo, ¿no? Y, y yo, de hecho como que a mí me pasa con esto, que es cuando digo, porque tiene, tiene toda la historia de, nos interesan los personajes, y después pasamos a la acción, como pura acción, como que te involucra un poquito con con los personajes y después incluso se pone como una película de Michael Bay. Es un libro medio cinematográfico. Uh -huh. Incluso yo, es, es lo que me hace decir que de realmente Michael Bay no sería tan penca si es que en verdad se diera tiempo de desarrollar sus personajes, sí, pues sí, porque sí, sus películas sí. son, al final se tratan de las explosiones, sí, sí. que estoy como el que se le olvida no, los personajes. El problema no son las explosiones, el problema es que son solo unas explosiones. Como... Se le olvida que tiene gente en la película. Y en cambio acá no, acá la aventura, el llamado a la aventura ocurre y después la aventura o sea, después tenía aventura, después tenía sí. aventura y estos personajes les van a pasar cosas, van a, van a evocar sentimientos oscuros, sí. se van a relacionar con la historia oscura de Chile también, y con la, y con la oscuridad, no sé, de, mitológica incluso, porque acá hay, un, hay algo que es paranormal y tenemos que descifrar. ¿Es paranormal o, es, es, o no, no? Es paranormal Claro, o siempre estuvo, o lo paranormal siempre estuvo Y más encima tiene como un Daniel Villalobos verso Porque de alguna manera se relaciona con el sur ¿El Villaverso? El Villaverso También <risa> vean la película El Club de Daniel Vizque, que, que en el guión participó Daniel Villalobos mortal. Eso, recomendado sí, entonces súper recomendado un, El Tren marino. Una novela para estar en la revista El Tren Marino Eso Esa se es la bien. Oye, Carlos, ¿y tú? ¿Tú? tú, ¿tú ¿Con quién nos tú, vas? a. Ah, es la balada qué es esta? ¿Con quién nos vas <risa> a deleitar esta semana, ah, Yo los voy a deleitar con esta película de animación japonesa. Se ve, o ¿no? Sí. Bueno, ahí va a estar la, la imagen. La, la caratula. Cara. <risa> el viaje de Chihiro. ¿Y el, el, el chico original es el, el, el japonés? ¿Cómo es? Sentu Sen Chiro. ¿Sí? Sen Tuchihiro, Carlos? Carlos. ¿Cómo Sen se sí. llama? en. en... Así se no, llama, idea. Sentuchiro. Sentuchiro, el viaje de Chihiro Sentuchiro Sentuchiro, Sentuchiro. Es Dentsu Tōhōk sí. No, eso es otra cosa No, eso sea, no, no es, es otra <risa> ¿Por qué no quieres hablar hoy día del viaje de Chihiro, Carlos? Puta, porque me encanta esta película Es una película increíble es, es mi película Yo creo que es mi película favorita de Miyazaki De Studio Ghibli Que es como el, el estudio de animación japonesa eh, similar a Disney pero en Japón. Eh, ¿Por qué es, es distinto? O sea, ¿por qué es similar? Porque tiene como muchos clásicos y sus películas son muy populares. Eh, y como que todo lo que hace es bueno y todo lo que hace es bueno. muy bueno. Sea, yo sí. no he visto todo lo que hace, pero he visto como varias, varios ya como clásicos y esta es eh, mi favorita. Y descubrí hace poco que es mi favorita. Yo la compré sin tener conciencia de que era mi favorita. Y no sabía por qué la había comprado en realidad. Pero como que la, la vi hartas veces y como que no me llegó tanto como me llegó ahora. Eh, la última vez que la vi... Eh, ¿Y qué crees tú que pasó? La vi la semana pasada. <risa> Yo creo que crecí. Sí. <risa> Yo creo, creo que crecí. Que... No, de verdad. ¿Crees que primero... Después la vi! <risa> ah, nada, de pendejitos viendo esto. <risa> ¡No la van a entender! <risa> no, pero mira, el viaje de Chihiro eh, trata sobre Chihiro, que es una niña de 10 años y que es muy mimada, muy egocéntrica, y que sus padres al principio de la película le dicen Chihiro, nos vamos a cambiar de casa. Y la película empieza en el viaje, en el viaje que hacen sus papás en el auto y ella va atrás haciendo berrinche y no sé qué. Y en un momento se pierden y se encuentran con un túnel. Ellos se bajan del auto y atraviesan ese túnel y llegan a un lugar muy extraño que es como un pueblo fantasma y un pueblo que está todo preparado para un festival eh, gigante eh, y hay muchos puestos de comida con la comida servida pero no hay absolutamente nadie Los papás se sientan ahí y empiezan a comer y Chihiro, esta niña de 10 años, tiene como el mal presentimiento de no, mejor no voy a comer esta comida y los papás empiezan a comer la comida y los papás se convierten en cerdos. Spoiler. No, no. <risa> el comienzo. ya <de> <risa> con cinco minutos. Pero... Sí, sí. Se convierten ahí. en sancho. Sí, yo la vi. Y la cosa es que eh, no, y es y y es cosas. como es una escena como grotesca en la que, sí, hay, sí. la que va a buscar a sus viejos y los ve convertidos en unos chanchos sí, así y comiendo, comiendo y cochinos, sí. así como con, con toda la cochina Chancho cochino. Chancho cochino. Chancho cochino. <risa> la cosa es que llegan como a este mundo que está habitado por seres mágicos y dioses y finalmente eh, el banquete era para ellos, era para estos, estos seres mitológicos mágicos Ah, ¿y no contaste el final? No, no encontré el final, por pues el, <risa> el principio Y al final todo era el banquete, era para ellos Y esa es la, la gran preocupación la, <risa> la recepción Sí, sí, y eso es lo que entendió recién ahora Hay que crecer, hay que crecer para comer eh, Comer para crecer ¿Por qué te llega? ¿Por qué te llega? ¿Qué, qué bueno, hay, la, cosa ¿qué que, la cosa es que después esta niña tiene que, tiene que salvar a sus padres y Tiene que recuperarlos trabajando en un baño público para dioses y para seres mágicos. Y es una niña que estaba muy acostumbrada a que le hicieran, todo lo, eh, eh, todo, le hicieran todo su gusto. Entonces como que ella tiene que aprender a que... No, para conseguir las cosas tiene que esforzarse. Entonces yo creo que es una gran metáfora de la vida, eh, el crecimiento y finalmente como la vida laboral. Eh, y me gusta mucho porque de repente ella cada vez que logra algo, eh, como que tú lo ves en su, en su expresión, como que ella sonríe como que ya lo logra. Y al final sí. la niña se transforma, hay todo un camino que la lleva a transformarse en una persona totalmente distinta. Y, y eso en una película animada para niños, encuentro que es eh, muy valioso, sí. muy valioso. Sí. Yo diría que es una deslumbrante popeya, una fábula mágica <risa> y tierna. Ni sí, siquiera sabemos quiénes y, son, locales. Incluso te obliga a permanecer con la boca abierta y los ojos como lunas. Yo diría eso. Si fuera Tonia Palleja o si fuera Joaquín R. Fernández. Yo creo que también es. Eh, sí, se pueden sí. decir eso. Como luna. ¿Qué te alguna? parece a ti? No, a mí me encanta. Yo también la he visto. También es de, creo que es de las favoritas. Yo tengo a la Princesa bueno, no que arriba, pero que también es, son. No, se como, como otro no, vez. pero dime que esa no, dime que esa se podía dejar pasar. Ah, no, no. No, pues mira, mira, ya. Me gusta más la princesa de Moronoki, pero Shihiro creo que es, un, es como la maudez es del estudio Ghibli. Creo que es una película, o sea, aquí Ghibli, Ghibli o se da al, al, al mágico, al, al chancho como estos chanchos que comen. Porque aquí sí que está, está mágico todo y está, sí. creo que también, como, como siempre rescatan algo de, de ellos, de su identidad, porque al final uno las ve y si bien son un estudio grosso como Disney, que incluso Miyazaki es muy fan de Disney, uh -huh. siguen siendo muy japoneses, entonces tienen una visión que uno como occidental, uno como occidental tiene que, que como buscar, ¿tú, ¿dónde me encuentro yo como occidental en una sí. historia muy japonesa? Porque sí. al final a mí me pasó eso, yo la vi chico. Pasa mucho, mitología, y los yokai... Acá yo me encuentro me de... cuesta verla sí. al principio. o sea cuenta, tenés no, no que, es Tenés fácil, que insertarte no. como en el mundo y... Sí. y, y después hay como que hay como... entregarse también. Ahí que uno claro, se da cuenta que... como del nivel de expectativa gringa que uno tiene. Sí, sí, como que uno, sí, uno, como... uno te, te plantean algo y uno al tiro se adelanta de una forma súper gringa al relato. Claro, sí. claro. Como claro. tratáis de adivinar qué va a pasar. Y eso, sí. en, este, en este tipo de películas hay que dejarse llevar porque por eso la película se llama el viaje, como que... Tenéis que recorrer hacia dónde va a ir esta cosa, es como... Sí, y, y siempre los viajes son turbulentos. Hay pienso. dos personajes que son ríos, ¿cachai? Que los claro, personajes claro. representan ríos. Representan ríos. Entonces, como la primera vez que la vi dije, ¿qué es esta cuestión? Y esta cinta fue ganadora del Oscar a Mejor Película de mi Má, sí. y se ganó un Oso de Oro en el Festival de Berlín a Mejor Película, y está hablada en español. <risa> con crema para <más, risa> que Berlín. Sí, yo. Sí, sí. sí. No, pero tiene esa... Esa, esa película está <risa> en mi revisa. Sí, no, y en verdad está muy buena. Es una película que yo vi a una edad que no me dio para entenderla muy bien y que tengo muchas ganas de verla. ¿no? Es que repetirla, sí. sí. Es una buena. El que de dicho Chihiro, sí. ¿no puede faltar? en tu repisa. Y tú, Alfredo, ¿qué trajiste a la repisa? ¡Qué buena pregunta! <risa> no, yo traje... Eh... Ese fue el niño. <risa> el niño <de> la preguntó. <risa> ¡No se burlen! ¡No se burlen! Oh, no. Ni ¡No! ¡No! no. <risa> ¡Actividad paranormal! <risa> está pasando? lo está viendo? <risa> <¿Tú estás> viendo? <risa> <risa> eh, yo, en este capítulo de la repisa, quiero recomendar un libro. Voy a recomendar a Kino. ¿Ya? Recomendar a Kino es como... casi estúpido. Porque Kino, por un lado, es muy, muy conocido. Sobre todo por su programa Falta. Es muy estúpido. Y por otro lado, en la que... O sea, además de todos conocerlos, todos sabemos que el nivel de Kino es altísimo. Entonces como que lo que agarréis de Kino, claro, es va a ser, ser bueno, es de todas maneras de Mateo. Como... Exacto, ¿cachai? Entonces, pero yo quiero recomendar de Kino específicamente este libro, ¿ya? Que es el Déjenme Inventar. ¿Por qué recomiendo este y no recomiendo Kino en general? Bueno, porque... <coughs> Pasa que este libro es el libro, el primer libro de Kino que llegó a mi casa después de más falta Más faltas hubieron siempre, nunca estuvieron todas, pero había tres o cuatro, dos o tres libros de más falta Y llegó un día este libro y yo muy chico, tenido menos de siete años, me obsesioné con él y lo, era un libro que yo hojeaba mucho y que la mayoría, muchos muchos chistes yo no los entendía. Este es este libro. Es el mismo libro. No, este ah, lo conseguí ya. yo después y fue como, ah, oh, ya, me lo tengo que comprar", ¿cachai? Eh, muchos de los libros no lo entendían, no, Muchos de los chistes no lo entendía. Como Chihiro, <risa> Como Chihiro, sí. ¿No? Pero es que... Bueno, sí, pues esto está bien relacionado con Chihiro. Pues este, este libro, en comparación con otros de Kino, yo siento que tiene un factor surrealista súper, súper fuerte. ¿Ya? Tiene por un lado, es súper surrealista. Y por otro lado, además tiene como muchas metáforas de cosas más bien adultas, eh, que son más complejas y que él las maneja de manera muy chistosa. Entonces, yo siento que es como el, como el libro más freak que le he visto aquí, ¿no? Ya, yeah. ¿cacháis? Que, que lo, los otros libros que yo he agarrado dentro de es como más, más similar a Mafalda. Perfecto. Pero acá yo leo este humor, no la línea, porque la línea tú la mirás y decís, esto es Mafalda pero veo este humor y no reconozco más falta acá adentro bueno cuestión ¿Cachai? Cachai. se aleja mucho sé que reconozco mucho. reconozco mucho yo lo estuve viendo hace, hace poco porque yo no, no, nunca lo había visto creo que lo vi vi algunas de estas viñetas en la eh, exposición que hicieron de Kino en el Gam ya y algunas las reconocí eh, pero sabes que reconozco algunos eh, tiene muchos ejercicios gráficos como ocupando el lenguaje del dibujo sí eh, de maneras muy creativas y es, es lo que haces tú en sentimiento muchos ejercicios de sentimiento no, sí, o sea quizás quizás hay una influencia de eso en, en sentimiento a otro nivel por supuesto pero pero claro pasa que, que al final lo que más me gusta es que si bien yo como, como cabrón chico lograba entender una aventura en cada una de sus viñetas Yo nunca lograba, lo, lo que, lo que no, es, no fue hasta grande que logré entender era de lo que realmente estaba hablando Ajá, Este socio des desconstructivista sí, sí, este socio de constructivismo El eh, Sí, bo, ¿cachai? Entonces habla mucho, Habla este libro habla caleta de sexualidad habla caleta de... de del ser ¿Cachai? De como, por eso es súper profundo, en ¿verdad? Sí. ¿Cachai? Como, de, como de, de la existencia, de lo que no es, ¿cachai? Hace muchos chistes con las cosas que no, que no son y con el... Sí. No es Ahí esta grande. tira de un solo gallo como pensando, como que sí. lo que está dentro de las cabezas de cada de, de nosotros, digamos. Sí, yo lo sigo mirando y sigo quedando... Más allá de jajaja que chistoso, me quedo mucho, muy pegado pensando con las viñetas de este mm -hmm. Sí, esta es una de mis favoritas, no se a ver, imagínensela. La nada? <risas> sí, tú logiaste, ¿verdad? ¿no? Sí, logié. ¿Y te ¿Sí? pareció que no era lo mismo de siempre o no? No, para nada, para nada. De hecho me acordé también que ese libro y otros de aquí no, que eran como los individuales, que de repente hay unos que son bien políticos también. Sí. Estaban en, el, en un taller literario que fue cuando chico, de la Jacqueline Balcells, escritora, ¿eh? que, que, es, que es bacán. Y y sí, pues ahí me acuerdo también, ¿sabes qué? Como me recordó cuando contaste ahora recién, que también a lo mejor los juegué de cabrón, tico, y, y como que te, te vais por los dibujos, la secuencia, pero, pero no te almáis, pues no te almáis la talla cuando, por ejemplo, hay una que el gallo se mete dentro del escote y, y es como un astronauta <risa> navegando, y al final se quiere meter dentro de las pitueras de la secretaria, porque hasta ahí esta cuestión no la veís cuando no la catáis de cabrón, tico. Sí, hace una serie de metáforas con enchufes y machos y hembras respecto a, a, la, a la sexualidad es un a ser, bueno, ser, ser, ser, sí no es yo siento que es es el libro de Kino que yo le recomendaría a alguien que no le gustó más falda que yo creo que no existe <risa> eh, pero si a alguien no le gustara más falda dijera no yo leí Kino, no me gusta más falda yo le diría prueba con esto le este. porque creo que es un sabor muy distinto <risa> oh, Lorea mira ¿y lo viste? <risa> Oye ¿qué te parece el programa de hoy la firme. No voy a decir nada. Ay, no. ¡Ve no. no. ah. <risa> <risa> Demasiadas indirectas sexuales, Pedro no. ¡No! Demasiadas ¿No? risitas, demasiadas risitas. <risa> ¿Qué te pareció el programa de hoy ¿Qué ¿Qué no te, que No te voy a recomendar este, porque si no lo voy a encontrar <risa> Lo voy a encontrar super porno sí. pero, eh. pero era sí, todo loco Es culpa de Giro Es culpa de Giro que tiene una segunda lectura No le hagas caso las veces a este loco <risa> Ni en, las, Yo no ni, la, ahí. ni en las relaciones de su mente. Yo no hice ninguna relación con la película. Yo solo hice sí. con las cosas que ustedes dijeron. Con lo que dijo el aquí. aquí hay un capítulo de, como medio oscuro, igual, de terror y como con, con perversiones parecidas, o como perturbaciones sí, en las fuerzas. Es sí. culpa del niño. Si sí, de <risa> sí. alguna vez usted tiene un problema y que no sabe cuál es su origen, culpa al niño. El niño de taller. Eso. ¿Nos te despedimos? quieres decir sí. algo antes de terminar? No. Sí. No. Quiero... Quiero dejar un momento de silencio, a ver si se escucha algo, si, si la cámara y el micrófono capta algo extraño. Parece que no. A lo mejor usted, espectador, estimado Te espectador, algo, sí. después de que esté editado esto, lo va a escuchar. Va a escuchar. Eso. Un canto. Vamos a hacer un, un llamado al pasado y les vamos a contar que... Sí. Estamos preparando una gala de avant premier de la repisa. Y cuando usted vea este video, la gala ya va a haber pasado hace tres semanas. Mm. Es solo para contarles que no lo invitamos. <risa> y que estuvo increíble. Y que busque las fotos en Facebook y en las redes sociales. Eso, ¿nos despedimos hasta la próxima semana? Sí. ¿Sí? Sí. Nos vemos. Chau, Díganle chicas. algún mensaje a la gente. La gente está esperando. que quieren? Que les digamos que nos vemos. Ojalá que en su repisa empiecen a aparecer también cosas que les recomendamos, o también empiecen a comentarnos qué, qué, qué cosas tienen en su repisa. Así que yo creo que eso sí, pues. creemos comunidad, porque quizás en una... Están presa... estas obras en sus repisas, comenten abajo. Sí, eso, y, sí, pues. y eso, y comenten abajo si es que qué gusta, obras están. Sí, porque Las si es que les gusta, quizás sí. a futuro, y si la repisa permanece viva, eh, quizás en el futuro podamos tener en una repisa algo que también tienen los espectadores. Así que... Sí, pues. sí así eso. Así que todos invitados a comentar, a recomendarnos. Cuéntenos si es que alguna de estas obras ya las leyeron, las vieron. Y nos vemos la próxima semana. ¿En donde, En el único programa que te repisa. La repisa. Saludos con manzanilla! Y escuché la la la la. <risa> weón, vos hablar del baño y el tren marino y yo me imaginaba un <risa> <man. risa> <risa> mm, Yeah. En el próximo episodio de La Repisa. Puta la así si no se puede trabajar, weón. ¿Qué les he dicho yo a los celulares? Quién a la después.